La mañana de este viernes se generó un nuevo conflicto en el mercado municipal de esta ciudad, en la calle Salomé Ureña, esquina Sánchez, esta vez con vendedores de pollos. Nosotros estamos trabajando aquí, en el mercado, buscándonos lo de nosotros. Entonces vino el, el, el ministrador y, y el, cogió los pollos que estábamos picando. ¿Para qué? Pa y los tiró al suelo y jaló machete. Y además nosotros nos quieren quitar a ella y a mí. Y ellos hay más mesas, motores. Y ellos vienen aquí a nosotros que nos quieren quitar. Y para lo que hicieron. Y tiran tiro aquí este es truco, y de todo. Yo quiero que la le tome asunto. Que ellos, el ministrador no está trabajando nada. Aquí vienen esos malhechores con revuelve enganchado. Y pistola. Y ellos, son todos ladrones. Y tiraron tiros aquí. Y es un tiro. Diciendo que tiene tres muertos. Que respetarlo. Que él que, que que gente aquí también. No, por mentira de diablo, para para de diablo. Aquí estamos todos también para eso. Aseguran el administrador del mercado utiliza la violencia para moverlos de sus respectivos puestos de trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.